Cromi, no, de hecho nosotros cuando hacemos contenido, cuando hacemos misiones, cuando vamos a Orgrimmar o Ven Tormenta, podemos ir viendo a cierto NPC que se llama Cromi. El actual es una dragona del pueblo eh, bronce que nos permite hacer misiones y actividades varias junto con otras personas, además de poder ir, eh, por así decirlo, actualizando el contenido que nosotros hacemos a un nivel que se asemeja al nuestro eh, y eso que es de sanciones anteriores, como por ejemplo, eh, poder hacer que una misión de, o una eh, mazmorra de Daburden Crusade pueda ser nivel 60 o nivel 50, sin la necesidad claro, de tener o estar en un cronoviaje, ¿no? de hecho aquí podemos ir viendo a Chromie, y los, las personas pueden interactuar, por ejemplo, aquí hay un NPC nivel 10, que está interactuando con Chromie tal vez para irse a otra expansión y poder hacer el contenido sin importar su nivel, de hecho no solamente ayuda a los niveles altos sino también a los niveles bajos, a elegir cualquier expansión tú, siendo nivel 10 puedes ir a un contenido de cataclismo sin tener que cumplir los requisitos que creo que son ser nivel 30 ¿no? en ese caso puedes hacerlo desde el principio simplemente interactuando, ahora el cambio más curioso que van a estar colocando gracias a ello, tiene que ver un poquito con este compañero que ya ha informado eh, lo relacionado ¿no? con ciertas um, acciones, ciertas estancias que podremos acceder y que también estarían escalando. Aunque claro, para que todo esto funcione, tenemos que ir hablando un poquito, como dije, con Chromie. Eh, por ejemplo, eh, las expediciones insulares y... Casi todo el contenido de batalla por Azeroth se estaría escalando a nivel 60. Esto se puede considerar una especie de, de nerfeo porque nosotros recordar que los nivel 60 podemos ir carreando gente en expediciones insulares que son estas misiones que se encuentran en batalla por Azeroth y de esta forma podemos ayudar a aliviar rápidamente, hacer una de estas expediciones en los niveles más bajos te da literalmente un nivel o, o nivel y medio, y ya a partir de nivel 20, 30 ya requieres de dos expediciones, pero es una de las formas más rápidas de subir el nivel y también de hacer oro, pero que escale a nivel 60 podría ser un poquito contraproducente, porque estaría siendo un poco más lento y claro, eh, los enemigos ahí sí nos estarían resultando una amenaza, la única forma para que sea conveniente sería hacer nivel 70, aunque Claro, durante las expediciones se podría ver un poquito perjudicado. También hay otro contenido que también va a ser actualizado, ¿no? Como por ejemplo, nosotros podremos ir haciendo diferentes bandas que estarían escalando hasta el nivel 50. Y esto es algo muy curioso porque estancias como la tumba de Sarjeras en dificultad mítica estaría dando equipo. Equivalente a 159 que sería como si estuviera llegando al nivel máximo. ¿no? De hecho lo podemos ir viendo acá eh, que igualmente ¿no? el compañero acaba de mostrarnos que al completar dicha estancia eh, estarían obteniendo E-Level 159. Es el drop de esta zona pero con un E-Level un poco más alto eh, que si bien este equipo no ayuda mucho en las actividades... Ma, alguien que no tenga Shadowland, quizá alguien que no tenga Dragonflame, más bien, perdón, podría quizá ser un poco interesante. Otros cambios que podemos ir viendo es que las estancias en general van a estar escalándose al nivel 60, las cercas y las míticas se mantienen al nivel 50, Esto es comprensible porque solo se pueden hacer una vez al día o en mítico una vez a la semana. Y el contenido de Mechandria está ahí también permaneciendo a nivel 50. Ya que eso tiene que ver con reputaciones y otros eventos aparte. Si se preguntan si se va a poder volar sin la reputación de Battle for Lamentablemente no se sabe. Sí, esto es algo que de momento no se sabe. Pero bueno, de todas maneras eh, recordar ¿no? que con estos cambios que han implementado. Lo más probable es que no ocurra. Espero equivocarme ya que muchos quieren que eh, se pueda. Pero lamentablemente pues no se ha informado de nada. Así que ya simplemente sería... De esperar. Pero bueno, este es un cambio muy interesante. Porque, por otro lado, eh, si bien nerfean, si bien nerfean las expediciones porque escalarían con nosotros a partir del 15 de noviembre, también ayudaría a aliviar más rápido eh, hasta el nivel 60. ¿Sí? Porque las expediciones, recordar que es una de las mejores formas de subir de nivel. Entonces, ya, ponte que hasta el 15 de noviembre, eh, bueno, desde el 15 de noviembre hasta que salga Dragonfly, no podremos ayudar con tanta libertad. Pero lo bueno es que al menos podremos ir agarrando y cuando seamos nivel 70 ayudar a la gente hasta nivel 60. Entonces esto seguirá igualmente siendo una de las mejores formas de subir de nivel. Aunque estaría siendo afectada solamente por dos semanas. No es la gran cosa y en la mayoría de casos estaría ayudando. Por otra parte como dije el resto de contenido escalaría a nivel 60. Lo cual nos ayudaría también para elegir cualquier expansión y subir rápido de nivel. Pueden elegir Warlords of Draenor, Legión o tal vez Shadowlands. Y les llama la atención para subir más rápido con las misiones que muchos mencionan que no es una de las formas más rentables de subir de nivel no sobre todo con WOD que es algo que es lo que la mayoría opina no de que no misiones de WOD eh, los eventos no relacionados con estos eh, con estos iconos pues estaría siendo lo más conveniente pero bueno señores ese sería el cambio que van a implementar a partir del 15 de noviembre algo muy bueno que ayuda a subir de nivel más rápido tanto con esas misiones, así como también con las expediciones, que estoy seguro que también sirven para poder hacerlo y ayudar a los demás o inclusive carrear a otros usuarios. Si algo no queda claro, igual me van preguntando. Atentos a las novedades y gracias por estar presente. Cuídense señores, hasta luego. Chau.